¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a otro video. En este video vamos a aprender cómo modelar unos lentes usando la herramienta de Form y al mismo tiempo usar Pipe para simular diseño generativo. Primero voy a crear un box dentro del menú de Form y en Front. La primera caja que formo es una parte de los lentes, voy a hacer solo la mitad. Lo que tengo que hacer aquí primero es darle el espesor que quiero que tenga el marco. No voy a entrar mucho en detalles del marco es solo para que conozcan la herramienta, así de delgado, no se ve arrugado, ok, la superficie no está arrugada, eso es un buen punto, le voy a dar ok, ya está la primera parte del lente, ahora hay que darle la forma, vamos a empezar por estas superficies de aquí, modificarlas un poco, Visto de la parte frontal, en esta parte es la que va unida a la siguiente parte de los lentes. Entonces voy a crear un nuevo Edge. A partir de estas dos aristas y lo voy a colocar para acá abajo. Para crear nuevas superficies, a partir de un modelo que ya está cerrado, se presiona Alt y se mueve. Al mover con Alt, creas nuevas superficies. Lo que voy a hacer ahora es la parte de aquí, voy a crear una nueva cara para hacer el soporte que va detrás de las orejas. Lo voy a hacer todo de una sola pieza, pero para ello necesitamos crear una nueva cara. Voy nuevamente a Insert Edge y voy a crear una nueva cara aquí. Este pedazo es mi nueva cara y a partir de aquí voy a crear más superficies. Voy a mover, si luego simplemente lo muevo, arrastro toda mi superficie. Eso no es lo que quiero, lo que quiero es crear una nueva superficie. Así que lo haré con alt. Ya se creó la superficie nueva y la voy a escalar para que no quede tan grande. Escalo nuevamente con alt. Arrastro, voy moviendo y voy girando. Recuerden cada que obtienen una nueva superficie debe ser con ALT. Ya está esta parte, el espesor me parece adecuado. Y ahora voy a solo empezar a detallar. esta parte de aquí quiero que quede sobrada porque la voy a cortar a la mitad una vez que termino con la forma principal puedo darle finish form y ahora tengo ya un sólido al cual voy a empezar a hacer ciertos recortes. Primero voy a hacer un recorte sobre esta cara. Ahora voy a hacer otro recorte sobre esta cara. Listo, así ya lo tengo separado y la intención es unir esta parte con esta parte usando diseño generativo. Para ello, voy a crear un nuevo sketch, no importa en dónde. Voy a ponerle plano frontal y asegúrense aquí dentro del Sketch Palette que hasta el fondo donde dice 3D Sketch lo tengan activado. Ahora voy a crear una línea recta y voy a comenzar en este punto. Tiene que anclarse a este punto. Como ya tienen el 3D Sketch activado, pueden girar y anclarlo a cualquier parte del plano. Voy a anclar aquí. Voy a crear una nueva línea y voy a empezar a anclar estos puntos para anclar estos dos que faltan voy a utilizar la herramienta de spline un detalle con el spline es que se hace clic en el primer punto en el segundo y en el tercero el segundo es la curva sin embargo la curva siempre se va a anclar a un punto en algún plano en este caso está anclada justo a la mitad puede que se vaya más lejos lo único que tenemos que hacer para hacer estas correcciones es como ya está activado el 3D Sketch solo hay que darle clic al punto y tecla M para mover y comenzar a modificar a nuestro gusto Voy a repetir, voy a anclar, dibujar sobre el plano frontal y anclar este punto aquí, el segundo punto al aire y el tercer punto va aquí. Como pueden ver en, este, en esta ocasión el punto se me ancló por acá, para corregirlo igual solo hay que darle clic al punto, tecla M para mover y lo arrastramos hacia la posición deseada. Listo, una vez que tenemos nuestros cuatro puntos bases, a partir de aquí vamos a simular el diseño generativo dibujando líneas. Las líneas las voy a comenzar desde aquí y solo hay que estar dando clic anclando a nuestras líneas que previamente hicimos. De igual manera pueden ustedes escoger la opción de dibujar líneas al azar entre línea y línea, uniendo los soportes que tenemos previamente dibujados. Una vez que están satisfechos con el resultado, le dan Finish Sketch y se van nuevamente a Create Form. Dentro de Create Form está la herramienta Pipe. En el menú de Pipe vamos a seleccionar los Paths, que son las líneas que dibujamos. Primero seleccionen solamente una para ver el tamaño que tienen de espesor. En este caso el espesor es delgado, me parece bien. Voy a aumentarle a punto 9. Se ve bien, entonces, ya que estoy de acuerdo con el tamaño de los Pipes, a partir de aquí voy a seleccionar todas las líneas que tengo en mi modelo. Una vez que está terminado vamos a las opciones. El display mode o el modo en que se visualiza lo tengo en cuadrados. Quiero que estos pipes sean redondos entonces voy a seleccionar smooth display. La tolerancia de la curva es que tanto se va a unir o cómo se va a unir. Si ustedes aumentan la tolerancia, las uniones van a cambiar en diferentes puntos. Si aumentan mucho la tolerancia, todos esos puntos van a tratar de unirse. Entonces, si quieren que se vaya lo más apegado al diseño que ya ustedes hicieron, bajen la tolerancia al mínimo. Dentro de la segunda opción de las pestañas de pipe, Está en Types, si ustedes lo quieren abierto, como lo tengo en pantalla, o pueden lo que lo haga cerrado, Square. Y ya le cerró todos los pipes. Ahora los segmentos, aquí ustedes van a decidir la cantidad de segmentos en los que está dividido el pipe. Mientras más segmentos, mayor control tendrán, sin embargo, más difícil sería formar su modelo. Una vez que están satisfechos con el resultado, solo denle OK. El último paso es verificar que ningún pipe esté chocando con otro. Si está chocando, al darle Finish Form, les va a dar un error. Voy a darle Finish Form para ver si tengo algún elemento que está chocando. Efectivamente, les aparece un mensaje de error. Vamos a darle Return y vamos a buscar en dónde están chocando los pipes. Vamos a revisar cada uno de ellos. Y como pueden observar aquí en esta zona están chocando los pipes, así que tenemos que corregirlos. Recuerden que como estamos en el modo de Form, ustedes son libres de modificar cualquier superficie. Una vez que no se está tocando ninguno, pueden darle Finish Form para terminar ya con su modelo sólido. Lo siguiente que voy a hacer es los lentes, la parte donde va el lente. Para ello voy a hacer un dibujo, voy a hacer un nuevo sketch sobre este plano y aquí voy a dibujar la forma, el tamaño y dimensiones que quiero que tenga el lente. Voy a comenzar con una spline. Voy a finalizar la forma y apagar los bodies para poder ahora darle la definición de la forma a mi sketch. Una vez que estoy satisfecho con el resultado, doy clic en Finish Sketch. Ahora voy a ver cómo quiero que queden los lentes. Cuando iniciamos con la forma, dejamos que esta zona fuera completamente plana. Los lentes no lo son así. Entonces vamos a editar esta parte y empezar a trabajar en los detalles del de lente. Voy a regresarme a la forma principal, voy a darle Edit. Y a esta forma que había hecho al principio, voy a darle curvatura. Cuando ya esté satisfecho con el resultado voy a darle Finish Form. Para el siguiente paso que voy a hacer este lente, lo que voy a hacer es ir a la carpeta Bodies, copiar el body 2 y pegar el body 2. De esta manera tengo dos cuerpos idénticos. Voy a apagar todos los anteriores y me voy a quedar con el nuevo. Voy a darle clic a Extruir. voy a extruir hacia dos lados y aquí voy a seleccionar la opción de Intersect para quedarme únicamente con esta sección voy a editar el sketch original para no comerme parte de los soportes de los lentes voy a prender de nuevo ahora voy a darle materiales a lo que tengo aquí Ahora lo que voy a hacer es, con el sketch con el que hice el corte, voy a realizar nuevamente el mismo corte. Pero ahora al cuerpo 2, el original. Listo, con esto ya tengo el hueco, y ya puedo prender el cuerpo 4, que fue el vidrio que nosotros agregamos al principio. El siguiente paso es, en caso de que se les haya borrado, hay que volver a hacer el corte que teníamos anteriormente una vez que tenemos esta cara plana podemos hacer un mirror voy a copiar los cuerpos, create, mirror, bodies y voy a seleccionar estos cuerpos que tengo aquí mirror plane es esta sección de aquí y ok y listo, con esto ya tienen los lentes completos directos para renderizar. ¡Hasta la próxima!